Sergio Greg, gracias. Cada vez te he pedido por favor, amigo mío. Pero esta vez necesito tu ayuda, por favor. Sé que tú eres el único en poder ayudar. a este candido compañero y es sincera. Para poder solucionar Un mal que me atormenta Esta extraña forma de amar Es infiel amigo Y no sé qué voy a hacer Mujer, aún no lo sabe Pues ella no lo va a comprender Yo no quise lastimarla Jamás tuve esa intención Pero me hace mucho daño esta maldita traición se va. Cumbia, cumbia, la cumbia de Santiago, papá. Estos últimos.